Hola amigos de YouTube, en este video vamos a explicar qué es la beta del modelo CAPM y cómo se calcula. Pero antes de empezar es necesario definir el riesgo como la probabilidad de que un activo no genere la rentabilidad esperada. Esa desviación de los rendimientos puede ocurrir por varios motivos y esos motivos se pueden clasificar en dos categorías. Si vemos el lado verde del gráfico veremos el riesgo específico que no es más que aquellos riesgos propios de la empresa que ocurren regularmente por las buenas o malas decisiones de sus gerentes. En el lado azul tenemos el riesgo sistémico, es decir, aquellos riesgos que no podemos diversificar, porque todas las empresas en ese sector o en esa economía están expuestos a los mismos inconvenientes. Cambios en la regulación, por ejemplo, como incrementos en el pago de impuestos en el país. Básicamente la beta es la forma como medimos la exposición al riesgo sistémico. La suma entre el riesgo sistémico y la beta es lo que llamamos la volatilidad o riesgo total. Según Damodaran en su libro Investment Valuation, existen tres tipos de betas, las históricas, las fundamentales y las contables. Veamos primero la forma como se calcula la beta histórica. Si bien es cierto que lo recomendable es utilizar regresiones de cinco años, y preferiblemente de datos mensuales, vamos a hacer un ejemplo sencillo para entender la parte matemática del cálculo y ya luego haremos ejercicios aplicados. Si graficamos los rendimientos de los precios de una acción A en el mercado y a esta le añadimos los rendimientos de otra acción B, entre los buenos rendimientos de A, obtenidos por una gerencia excelente y los malos rendimientos de B debido a las malas decisiones de sus directivos, terminaremos por eliminar los riesgos específicos. Y si en lugar de añadir solo una empresa B, añadiéramos todas las empresas existentes en el mercado, eliminaríamos completamente esos riesgos específicos. De esta forma, todo lo que nos queda es el riesgo sistémico que se muestra a través de una pendiente. Y eso es a lo que llamamos la beta. De una forma cuantificable, el riesgo del activo o beta se calcula como la relación entre la covarianza de los retornos del activo y el mercado divididos la varianza de los retornos del mercado. Pero vamos por partes. Para calcular la varianza y la covarianza, primero debemos calcular la rentabilidad esperada, que no es más que un promedio ponderado entre la probabilidad de obtener cada rentabilidad por cada rentabilidad posible. Por ejemplo, si tenemos un activo A que tiene una probabilidad del 30% de ganar un 65% de rentabilidad y una probabilidad del 70% de ganar un 12%, la rentabilidad esperada del activo A es 27,9% al multiplicar cada probabilidad de ocurrencia por cada rentabilidad posible. De otro lado, si el promedio de las acciones de un mercado tienen la misma probabilidad de ganar un rendimiento de 30% o perder un 15%, su rentabilidad esperada sería 7.5%. Recuerden que estos ejercicios estamos tomando solamente dos datos para facilitar el entendimiento del cálculo matemático, pero lo mínimo deben ser 5 años de regresiones mensuales o semanales. Una vez tenemos el retorno esperado, calculamos la varianza que se expresa como el valor esperado del cuadrado de la desviación de una variable aleatoria respecto de su media. Para que no se asusten, con la varianza medimos la dispersión o difusión de los datos dadas ciertas probabilidades de ocurrencia. Volviendo al ejercicio, tomaremos solo los datos del mercado, dado que es la variable que nos exige la ecuación de la beta, donde decimos que el promedio de las acciones del mercado tienen la misma probabilidad de ganar un rendimiento de 30 o menos 15. Y calculamos cada probabilidad de ocurrencia por cada rentabilidad posible menos el rendimiento esperado, también llamado rendimiento medio, elevado al cuadrado y el resultado nos da 5.06% si lo expresamos en porcentaje. La covarianza por su parte no es más que una medida del grado en que dos variables aleatorias evolucionan en conjunto. Así que en este punto no será suficiente si tenemos solo los datos de un activo o de un mercado. Es requerido para el cálculo de la beta tener toda la información. En pasos anteriores ya habíamos calculado el rendimiento esperado para el activo A y para el mercado B. Así que todo lo que nos queda es tomar cada rendimiento probable de A... Y restarle el rendimiento esperado de A. Y a esto multiplicarlo por el rendimiento probable de B menos el rendimiento esperado de B. Y lo dividimos en dos, pues tenemos solamente dos datos de cada variable. Si tuviéramos 20 rendimientos probables en A y 20 en B, lo dividiríamos en 20. Pero dado que son solo dos datos, se divide en dos. Y obtenemos así el resultado de la covarianza, que nos da 5.96% si expresamos por supuesto nuevamente el resultado en términos porcentuales. Como ya tenemos la covarianza entre el rendimiento del mercado y el activo, lo dividimos entre la varianza del mercado calculada en pasos anteriores y obtenemos que la beta de este ejemplo es 1.18. Para interpretar la beta debemos tener como referencia que 1 es el riesgo de mercado. Así que cualquier beta por encima de 1 significa que el activo evaluado es más riesgoso que el mercado. Y cualquier beta por debajo de 1 es menos riesgosa que el mercado. La mejor forma de leer el resultado obtenido es diciendo que el activo A es 18% más riesgoso que el mercado, dado que el resultado excede en 18 al valor del mercado que es 1. Y eso es todo por hoy, más adelante subiremos más videos explicando otras formas de calcular la beta y ejercicios prácticos con datos reales en Excel. No olviden suscribirse.